Señores, estamos aquí para el programa Los Osobrosos de Telenor Canal 10. Ustedes pueden ver nuestro canal en HD por el 310. Eh, estamos aquí una entrevista exclusiva desde Puerto Rico con uno de los exponentes de rap y de hip hop eh, más más fuertes. Eh, a, a, a finales de los 90, inicios de los 2000, quien tuvo en uno de los corillos más importantes y desde ese momento estuvo uno de los dúos más importantes de Puerto Rico. Y hablamos del de mono de raza, Gastán. ¿Cómo te sientes, hermano mío? Todo bien, gracias a Dios, brothercito. Aquí contento de la oportunidad que me diste para estar en tu programa y activo, brothercito. Bueno, Gastan, sabes que esto es un podcast. Aquí hablamos, duramos y hablamos de la historia tuya, de la historia de la música, de muchas cosas que ha pasado en tu carrera. Y vamos a empezar por el inicio. ¿Dónde empieza Gastan en esto de la música? Eh, ¿Cómo tú supiste que te gustaba este tipo de música? Y, y, y tus tu primeros pasos en la música. Pues bueno, mira, yo empiezo a eso como. Yo tenía como 14, 10. 14 algo así. Yo empiezo escuchando a Vico sí. okay Ok. Vico sí pues, fue la... Ma... Yo me imagino que la mayoría del, del género, de los que, ¿sabes? De los que son de la época mía. Uh -huh. eh, él los inspiró. Vico eh, y raperos americanos como el Jay, J, en sí ese, ese, ese estilo de música. Eso fue lo que a mí me, me, me influenció y me inspiró a hacer la música que, que hago actualmente en el presente yo empecé como me gustaba el baile, ok, ¿Sabes? me gustaba el, Ajá, eh, eh, era el, bailarín eh, eh. y pertenecía a un grupo de baile y me acuerdo que para esos tiempos yo bailaba pero lo de la música siempre me llamaba la atención eso de, de querer ser artista pues so, mi papá es músico mis tíos yo vengo de una familia que son músicos y siempre eso me llamaba la atención yo decía eso yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer hasta que un día lo traté y me salió. entonces eh, so, o sea, de los alimentos de hip hop, tú primero eh, eh, te fuiste por el, el, el dance, el break dance, como se dice? Va, eh, ajá, bailando, exacto, bailando. Estaba en la escuela, había un grupo, y yo pertenecía a ese grupo. Eh, sin alardear ni nada, humildemente, eh, era el mejor de, de, de, de, de esa coreografía, ¿sabes? De, de, de ese grupo que había. Y pues, mano lo que me llamaba la atención era eso del baile y donde quiera que iba, paris y cosas, hacían el círculo. Yo no sé si allá en RD así hacían que el círculo y nos retaban a ver quién era el más duro y, y siempre estaba en esa a contarte competencia. Hasta que, pues, como te dije, traté de hacer una canción con un mismo amigo de la escuela, recuerdo, y me salió. Y de ahí para allá comenzó lo que hasta el sol de hoy ahora mismo es Gastán. Entonces, gastan cuando tú ya te diste cuenta que tú hiciste tu primera canción, ¿cuándo fue que tú grabaste tu primera canción? ¿En qué año fue? O sea, tú grabaste un estudio en tu primera canción. Pues mira, como, como esto empezó underground, uh -huh. eh, la, la mayoría de, de los que de la generación mía empezaron grabando en estudios caseros, eh, era como one tape, que tú tenías que tirar y saberte la canción completa. Ay. Si, si tú metías la pata, era volver a empezar otra vez, volver a grabar. Después fue que se, se, yo digo que todo va como, todo empezó así. Después las cosas empezaron a, este, como decir, este productor supo de esta máquina que hacía esto, pues todos empezaron a comprar esa máquina. Okay. Y poco a poco iban evolucionando todos a la vez, todos a la vez. como Primero yo empecé grabando en casa de un amigo mío. Él, él tenía unos platos y se grababa a casa. Y él prendía el micrófono y olvídate el ruido que hubiera fuera y olvídate de eso. Eso era tirar por ahí hasta por la pista duro y tú sabes, como saliera ahí, ahí había que hacerlo. Uno, uno pues, como te digo, trataba uno de, de, de tirar lo mejor posible para que quedara, porque la idea de esto es uno hacer y, y, y, y darle, talento. Darle, darle calidad a las personas, tú sabes, de música, al que le gusta hacer buen trabajo, tú sabes. Y pues yo me esforzaba por darle un buen trabajo a, a, porque me convenía, o sea, yo estaba empezando y, y hay un público que va a escuchar de tu música y es que, que tú me vas a ofrecer, esto es lo que yo te voy a ofrecer, pero... Quiero darle una buena calidad para pa, pa tener más clientes, ¿entiendes lo que te quiero decir? Claro, claro, claro, claro, Entonces, ¿gasta? ¿Con cuál fue el primer producto que tú comenzaste a trabajar? ¿O tú fuiste de lo que tenían tus corillos, o sea, tenía, llegaron a si llegaste en un momento a, a Buda de una vez, a corillo de Buda? ¿O hubo, antes de eso hubo otro tipo de de personas con quien tú grababas? No, todo esto fue por escalera, como te digo, según va evolucionando el género pues ahí yo voy en la misma evolución un ejemplo habían habían ya habían cantantes, sabes No yo no empecé igual que Ok, ¿cómo te explico? El género empieza así, empieza Rubén DJ, vicosí este Sí, Rubén DJ, te lo digo en el orden, bien sí, y habían ciertos artistas de esa época aquí PowerPoint, Tuguafón y sabes eran, eran, eso eran como que los artistas de ese tiempo, todavía no estaba la cosa esta que, que nosotros le llamamos ahora género reggaetón o el, o, o el underground. Eran ellos los que estaban. Y de momento sale este tipo, que es un maestro, bro, que es, se llama Huizogi. So oh, ok, Huizogi. So so empieza, sale así con canciones. Bueno, había más gente, pero fue el primero que yo escuché cantando canciones underground de la calle. Sale Wiso, ese era el que estaba pegado y Falo y Michael y Manuel. Okay, y, Ok Como el movimiento empezó en el área norte de Puerto Rico uh -huh. Entonces yo soy del área sur de, de, de, de Puerto Rico, que ahí, ahí es que, que la cosa pues, es un poquito complicada por cuestión de oportunidad porque el movimiento grande está allá arriba Ok pues, Empiezan a bajar los que de ellos, pues nosotros en el área sur Ahí empezamos a hacer música dentro, dentro de ese grupito, corillito así. Este, me acuerdo que un día yo estoy cantando en una discoteca, porque ya yo hacía ruido para mi área, para allá, para mi pueblo Ponce, yo hacía ruido. Y me acuerdo que un día estamos cantando, yo estoy cantando con el grupito que yo estaba hace tiempo en una discoteca, y ahí me presentan a Tempo, que sí. le dieron una, oportun una oportunidad de cantar. Me acuerdo. Y. Yo se la iba a dar, todo el mundo lo estaba ignorando, como que no le querían dar la oportunidad uh -huh. y yo se la iba a dar. Pero en el momento que, qué sé yo, un minuto antes de yo darle el micrófono, qué sé yo, se formó un tiroteo dentro de la discoteca y él no pudo cantar. Wow. Y me acuerdo pues que, lo, de, sabe Después él, la, la gente lo conoció por un pari que, que él cantó y grabaron ese party y ese party se regó. Y entonces eran los famosos, pero locales. En okay. el pueblo de nosotros. La, la, la fama de nosotros era en el pueblo de nosotros. Por este, de eso lo que la, decía, hay la canción, desde, desde la perla del sur. Usted era la perla del sur desde el sur. De, el sur es correcto. Entonces, era, éramos famosos en el, en el pueblo de nosotros. ¿Qué pasa? Que después, luego de eso, este... Tempo conoce a... Ah, graba con, con, con, con DJ Joe y Tempo ya empieza a sonar ya en, pues, en Puerto Rico y la, la vuelta empieza a cambiar ya y, de, de, ¿sabes? Íbamos evolucionando, pues todo, todo era escalón por escalón, después de, de eso es que Tempo conoce a Buda, a Playero, ya Tempo tiene la casa. Buda. Ajá. ¿Tú estuviste con Tempo desde el momento del inicio de su carrera, o sea, desde, desde el inicio de que comenzaron todas las etapas de él, tú estuviste al lado de Tempo siempre? Casi, casi. Porque él, él como te digo, él, él lo estaba haciendo, pero hubo un party que fue que grabaron y eso, ahí fue que él se hizo famoso. Uh -huh. Pero a los que estábamos antes era yo y otra, otras personas más, él no era famoso todavía en el pueblo de nosotros. Okay. y aparte los que eran famosos en todo Puerto Rico era qué sé yo Michael Immanuel este Falo Wiso Big Boy porque es como como te digo antes la mentalidad de nosotros no uh -huh. es como la que como, como la de ahora la mentalidad en ese tiempo era sonar en todo puerto rico primero pegarte en tu pueblo y después sonar en todo puerto rico y ya eso okay. para nosotros eso era grande pero wow. ahora la mentalidad de ahora ahora es mundial Claro, claro. Ya, ya, ya las cosas cambiaron, ya no es lo mismo. Entonces, este, pues ahí es que, que conozco a Tempo y Tempo me, me, es quien primero me da la oportunidad de hacerlo profesionalmente, invitándome al disco de él. Que si, si, si, si ustedes notan, en el disco de él yo soy el que empiezo el disco de él con la primera canción del disco de él, es conmigo. ¿De qué Entonces, obra? A, Ah, de game over ahí es que, que, que de esto, que profesionalmente es que yo salgo en un disco en el 1999 ¿Esa fue la canción desde de La Perla del Sur o, o, o fue otra? Siempre listo Siempre sí, listo, ok siempre esa, listo, siempre esa fue la primera, la primera canción que ustedes dos grabaron pero tú no eras del, del coro de Buda, sino que tú hubieras grabado con tempo para su álbum para el álbum, ajá, porque para ese tiempo, el gordo yo le digo el, al, a Buda, le digo el Gordo uh -huh. para ese tiempo el Gordo no no creo que haya estado planeando un corillo para el tiempo de, te estoy hablando del disco de Game Over, no creo que uh -huh. todavía él tenía en mente hacerle un corillo lo que era Buda Family, no creo, no me recuerdo bien que, que, que eso sea lo que él hubiese querido en ese momento, simplemente yo fui y me dieron la oportunidad de grabar en el disco de Tempo y después las cosas, como te digo, todo iba por escalón, dándose, va, va a pasar esto ahora, ahora está pasando esto. Así fue que fueron dándose las cosas. ¿En qué tan pegado era tempo en ese momento, Gasta? En el momento que salió Game Over. En el momento que salió Game Over, este, estaba pegado, era de los más, de los, de los, de los más pegados para ese tiempo. Sí, era de los más pegados, estaba, estaba en su momento ahí. Ok, entonces luego llega y te, tú grabas con eh, para New Game, y todavía todavía no has tenido el dúo todavía. Para Game Over yo grabo primero, Eso fue okay. mi, primer, mi primer tema profesionalmente fue en Game Over. Después de eso, pues yo grabé para el disco de, de, de, de, de Game Over, yo no casi no veía tiempo porque... Pues él se mudó para el área norte, él estaba en el movimiento más activo, estaba haciendo mucho party, estaba, estaba en la vuelta. Él, él estaba ocupado y no nos veíamos mucho. Era bien escaso la, la, la, la, la oportunidad que teníamos de vernos. Luego viene y me hace el acercamiento para pa el disco 2, que era New Game. New Game, New Game. Ay, él, no me, él no me hizo el acercamiento, yo fui pan de él y decirle, <risa> hey, quiero salir en el disco, esto y lo otro. Que era para esto fue que yo empecé a hacer música, estaba empezando en, en esto de, de, de, de lo profesional, tú sabes. Y mientras más oportunidades mejoré, porque más claro, contenido claro. tú tienes para darle a las personas. Y, y ya ya no se está tratando de mi pueblo, ahora se está tratando de la isla, que era como que la meta. Uno sonar, claro. digo, mi mentalidad en ese momento, sonar en Puerto Rico. Y ahí es que se da la oportunidad de, de, lo, de, de lo de Game Over. Me acuerdo que esa canción es la de, de La Perla del Sur, una de mis favoritas. Es, esa es la de La Perla no, del Sur, no, no, no. Es correcto. Es muy dura no. la canción. Entonces, luego que sales en el disco de tempo de, de, de New Game, ¿cuál fue el siguiente paso que tú hiciste? ¿Seguías como solista en ese momento? Ahí, ahí lo que viene pasando es que después que yo salgo de, que salgo en ese disco, yo me voy a ir para Estados Unidos a vivir. Y... Recuerdo que ellos estaban haciendo Buda Family. Uf. Ahí es que conozco a Gueto. Okay. Y, y cuando yo estoy grabando, grabo mi primera canción para Buda Family, una semana antes de yo irme para Estados Unidos, grabo mi primera canción de Buda Family y el gordo me dice, tienes que grabar otra. Pero, ¿sabes? Vas a hacer del corillo. Porque en New Game, ahí nos tiramos la... Sale la idea de lo del, uh -huh. del crew. En New Game, ahí sale la idea del crew y me acuerdo uh -huh. que nos tiramos la foto, ahí ya yo salgo en la carátula del disco, ya sale la promo, si te acuerdas de, de, de, de ese CD, si lo viste de, de físico, te das de cuenta que sale la promo de, de Buda Family, ya, ya salté esa parte. Uh -huh. Y me acuerdo que una semana antes de yo irme para Estados Unidos, pues, entonces, yo no era dúo de gueto, yo no era, ¿sabes? Uh -huh. Gastán era Gastán, Ghetto era Gueto, Tempo era Tempo, pero éramos no, el corillo. Okay. ¿Qué pasa? Que... Después de eso, eh, es que el, la última canción que me tocaba grabar para el Buda Family, porque eran dos que me habían pedido, pues ahí Ghetto viene y hace el coro de ese tema. Estamos haciendo la pista, estamos produciendo en el estudio. Y en ese momento viene Ghetto y, eh, y tira el coro en el momento que estamos produciendo el ritmo. Ya yo tenía la lírica el cuadro. ¿Qué pasa? Que cuando sale el disco de Buda Family, este la gente nos empieza a asociar como dúo a mí y a gueto porque okay. esa canción al tener al, al en el coro en el coro decía el nombre del disco pues la gente okay. lo asocia como y pues ya nosotros veníamos en la carátula ya nosotros veníamos eh, entiende como que desde el corillo ya, ya se estaba montando el muñeco pues al salir la, la este, como te digo la canción y decir Buda Family Buda okay. ya la gente lo asocia como del corillo yo no sé qué la cuestión es que la, la misma gente fue como que nos hizo dúo en ese momento okay. nos identificó como dúo pero nosotros ¿Y no y cómo eran dúo? ustedes cómo era en ese momento la pegada de ustedes después de New Game en el momento de Buda Family la pegada de, de, del coro en ese momento de, del Cruz pues mira yo no sabía lo poderoso que éramos en ese momento te explico porque pues en el momento que sale ese disco pues yo estoy viviendo en estados unidos para ese tiempo no es como es como en este tiempo de ahora uh -huh. están las redes sociales en ese tiempo no eran redes sociales era emisora televisor o la revista esas eran como que las plataformas que habían para uno pues mercadear la música y, y, y hacer trabajar la música de uno en ese momento que este privilegio que tenemos ahora de uh -huh. no poder hablar contigo y darte un enterazo, Claro, claro, claro. Eso, eso, yo tenía que viajar a la RD y hacerlo contigo, pero ahora esto es un privilegio, pues, ¿qué pasa? Que en ese momento yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando en Puerto Rico, solamente lo que me dijeran mis amigos de, del área de, de Ponce, nada más. Ok. En todo Puerto Rico, pero yo sabía lo que pasaba nada más en Ponce. En Ponce. Con, con, por, la, por lo que me, escuchara de mis amigos. Luego cuando, cuando, ¿sabes? Me acuerdo que me decían, está sonando en todos los carros, está sonando en todos los carros, porque ahí era cuando tú te dabas de cuenta o sea, que estaba pegado sonando, ajá, sonando, que tú estabas encendido, que estabas en la MUI. cuando tú estabas en los carros, cuando pasaban los carros con tu música, ahí era que tú decías, teatro, este es el que está ahora mismo, esto es lo que está sonando en la calle, porque por, por los carros era como que, como que la señal de que ya, ya, ya, ya. Entonces pues me acuerdo que luego yo, yo bajo para Puerto Rico, me monto en la gira de tempo y empezamos a irnos a saber, los shows de tempo pues incluían Buda Family Ok. Y ahí pues ya la historia cambió porque entonces ya yo veía como el trato de la gente, como los sitios se llenaban cuando nosotros estábamos en, en, en, en anunciado en las promociones que íbamos a cantar esta discoteca llena, íbamos a esta llena. Y para wow. mí ya yo veía eso como normal. En ese momento yo decía, esto es normal, ver un sitio lleno, porque desde el principio que empecé en esos shows siempre me acostumbré a verlo lleno. ¡Wow! Sí. Entonces, cuando, cuando tú haces la canción con Geto, que fue Buda Family, entonces, ¿qué momento tú decides y Geto decide, o Buda, no sé, dicen, vamos a sacar Vida Eterna y vamos a hacer un dúo? Pues, por... La cuestión de que de después de, esa, de ese tema de Buda Family viene El Gordo y firma con la Sony. Y el primer disco que le van a dar a la Sony es Tempo Éxito. En okay. Tempo Éxito incluimos tres temas nuevos. Todos eran los éxitos de Tempo mm. menos, más, y tres temas nuevos que era Amén, Amén, la de, no sé, ¿cuánto sí. quieren verme? Mala a mí. Que, que eso fue sí. un palo para ese tiempo. Mm. Y la de, yo creo que era la de, ahora sí, mami. Okay. Esas tres. Esos fueron esos tres temas nuevos y los demás pues eran éxitos de tema. Esa, esa canción que, que, que, que era la, la de ustedes, eh, no sé, esa canción, mucha gente a, a, por el flow de, de, de Ghetto, a veces pensaban que eran tú y tiempo que estaban cantando. Muchas veces hasta la confundían, esa canción, cuando sí. salió. no recuerdo que fue un fenómeno la canción. Sí, no, no, no, la canción dio dura. Y, y ¿sabes? Nosotros cantar en un party y no tirarla es como que no estuvimos. Siempre, siempre tiene que... O sea, yo diría que esa canción y la de Buda Family eh, es como que las más fuertes del show de nosotros. Cada vez que nosotros ahí es que la gente ¡guau!, se vuelve loca cuando... Cuando escucha esas canciones, esas dos en específico son bien fuertes. Entonces, cuando ustedes tiraron el, el disco eh, Éxito de Tempo, que salió esa canción que se que, que pegó eh, cuando fuimos con Sony, entonces ahí ustedes deciden ya sacar un álbum ustedes dos. En realidad fue decisión de Buda. Después uh -huh. pues hicimos primero el corillo, ya él nos, nos, nos, nos sabe como nos mercadeó, como pues mira, ya Tempo está hecho. Ahora uh -huh. vamos a trabajar a Getuyaztán, la imagen de Getuyaztán, esto y este lo otro. En Buda Family nos da exposición, nos sacan la carátula, en el disco de Tempo segundo New Game también nos da exposición. Eh, también en la revista In The House empieza a poner sí. eh, cosas de nosotros, esto y lo otro. Y empezaron a pasar cosas así, cuando ya la gente sabía y ya nosotros estábamos, que ya todo, o sea, es que en verdad yo digo, Buda Family fue un palo, brother. Después de Buda Family, pues ya ahí se le hizo más fácil al Gordo trabajar con nosotros. Y trabajarnos porque ya estábamos ya ahí, ya, ya la gente sabía, ¿entiendes? Eh, entonces, él viene y dice, pues después de tanto de Éxito, el segundo proyecto de él en Sony Music eh, fue este, Vida Eterna. Vida, fue eterna. Ese, Vida Eterna. Y él dice, vamos a hacerle el disco a ustedes. No son dúo, pero le hacemos el disco a ustedes. Y después que hagamos este disco de ustedes dos, me acuerdo para lo, lo que me hablaba el gordo, entonces se hace el de gueto, se hace de el de todo solista, después otra vez el corillo, y el gordo era un celebro él tenía todo bien calculado. ¿no? Entonces una pregunta, Gasta, ¿en qué momento ustedes, cuando Tempo ya te, estaba con esa guerra entre liti y polaco y eso, tú entras en la guerra cuando saca esa canción Hombre No Oficial, y, y la canción conspiran con Tempo es un temazo hey, okay. ¿de, ¿de dónde sur, sur, surge de ti eh, eh, meterte en, en esta guerra que tenía con Tempo y Litio Polaco? era lo que estaba pasando en ese momento en el transcurso de Buda Family porque pues Tempo está saliendo Buda Family están saliendo las cosas, pero Tempo está quejeando entre medio de todo uh -huh. eso que esto, de todos los proyectos que te hablé Tempo uh -huh. está metido en una guerra ¿Qué pasa? Yo no me, yo no, no estaba metido en nada de eso, pero un día una canción que sale Lito diciendo como si eres solista, dúo o DJ también, okay. ahí yo dijo, este mandó fuego, mm -hmm. al yo darme cuenta que él mandó, pues también lo que estaba pasando en las entrevistas de radio y cosas, pues ya la guerra estaba cogiendo forma Me encendí. Y cuando sale lo del disco que tengo la oportunidad, pues yo me monté yo dije, ¿sabes qué? Le voy a mandar, porque ya yo había sentido que, que ellos nos habían tirado a nosotros, que ya nos habían incluido, ¿sabes? Yo sentí como que el hito cruzó la línea, a okay. decir, si eres solista, dúo, okay. ¿sabes? solista, tempo, dúo, que tú y Gastán, y uh -huh. DJ Black, entiende O DJ también, uh -huh. como que ahí yo sentí que él cruzó la línea y nos tiró. Okay. Entonces, como la guerra era con Pina, de Pina que era master yo la guerra de tempo. Okay. Y Nosotros éramos pudo Family, Pero, yo me monté y yo dije, pues, vámonos al fuego, vámonos por ahí a fuego. Y no, y, y, y, esa, y esa canción, que, que conspiran, a eh, me encanta y más, un un Oficial, que es durísima, que esa pasó eh, a la historia esa, de, de ese álbum de vida eterna. Pero, la verdad, eh, Gastar, tú que estuviste cerca en esa guerra eh, y hasta se ha mencionado mucho esa guerra últimamente, ¿por qué surge esa guerra entre Tempo y, y el Corillo Pina? Porque sabemos que por qué pasó con Gibley Masteyo. Porque Tempo dio una declaración y dijo como que, que eso se arregló, que eso era montado, que se estaba eh, arreglado entre el Buda y Pina y, y se llevó mucha controversia. ¿Por qué surge esa guerra entre ustedes y Liti y, y, y Polaco? O, con Tempo. La guerra era porque lo duro por lo que te, te voy a hablar, uh -huh. te voy a hablar mi versión, como yo vi las cosas. Uh -huh. lo, los duros en ese momento en el rap, de los más duros, era uh -huh. Lito y Polaco, Edidí y Ceja. Ceja era, ¿sabes? Ceja, Lito uh -huh. y Polaco, y Edidí, de los más duros que habían en ese momento. Así que me recuerde. Si se me quedó otro, pues disculpa. Uh -huh. Este. Pues la cuestión es que Lito y polaco estaban en su momento, entonces sale este chamaco que se llama Tempo, que también le mete al rap. Pues mm. Por ahí empezaron como que, te digo como yo lo vi, por ahí empezaron como que los roces, ¿entiendes? De, de okay. la radio, directa, en la radio, lo que se decía cuando te entrevistaban, hasta que se formó se le, se formó la guerra. Entonces pues, ahí al ellos están en el corillo de Pina, y nosotros están con el Buda, Uh -huh. pues nosotros, ya tú sabes, nos metimos en eso, nos montamos en, la, en el problema y le, y le dimos para adelante a eso. Pero en verdad así fue que yo, yo siento que empezó todas las cosas, que yo me recuerde ahora mismo, fue así. Uh -huh. Gasta, cuando llegue ese momento que Tempo estaba en su mejor momento, me, me dijo el mismo... Eh, mi pana eh, de allá de, de, de Nueva York me decía que en el momento que tempo estaba en el 2000-2001 era el mejor momento que era el, el exponente más pegado según me cuentan sí y que y cae preso Ajá. ¿qué pasa con ustedes? ¿qué pasa con Buda Family en ese momento? Es que ellos caen preso un mes antes del disco mío y de gueto salir wow Sabe, de que ya nosotros tenemos todo preparado para el lanzamiento del disco, todo preparado, un plan de trabajo, eh, tú sabes, las expectativas que habían en ese momento, todo el mundo estaba esperando el disco, ¿sabe? Eh, aparte de que yo no te estoy hablando, de que estoy a punto de cumplir mi sueño. Okay. Y cuando viene y pasa eso, pues se me borona el sueño, porque se me, se me cayó, Sabe, se me, se me cayó el, el, el, el sueño por lo que estaba trabajando, porque entonces el disco se queda en el aire, cómo se va a hacer, qué va a pasar la hora se llevaron a, a los que, tú sabes, a los que, a los que saben hacer las cosas, tú sabes, como que fue fuerte en ese momento. Y Buda, es más Buda, que también tuvo inconveniente en ese momento. Sí, sí, porque Buda era el, ¿sabe? el productor, la cabeza de todo esto, él y Tempo. Entonces se los llevan presos, tú sabes, ahí pues se nos puso la cosa dura de momento, se nos complicó la vuelta. Luego de eso, te vimos tirando temas, más temas y llega otra guerra. Y guerrera con, sabes bueno, llegó, después de eso llega que, que está con Joseph. Me acuerdo que estaba este con por, Joseph. Ese fue Gueto, porque yo me quedé con, uh -huh. con, el, con el Buda, yo me quedé con el Buda. Ajá. Ok, luego te que, eh, luego seguiste con tu carrera y, y qué pasó contigo, Gant? no, luego después de eso, ok, después de que ellos se lo llevan, que no se sabe qué va a pasar, sale el disco, eh, estaba sonando el disco por la calle, pero no, uh -huh. nosotros no podíamos moverlo, no, no, no, no sabemos cómo se nos hizo difícil la vuelta. Pues después que pasa todas esas cosas, que, que, que pasa lo del disco y pasa todo eso. Nosotros filmamos con, con Diamond Music, okay. que es Ivan Joy. Sí, me acuerdo de, de, de esa canción que salió en, ah, eh, Majesty, en Majesty. Ajá, después ahí nosotros venimos y filmamos con el Majesty y, y la otra era, creo que era Quilate, era que se llamaba. Uh -huh. eso, ahí nosotros venimos y filmamos con ellos y cuando nosotros venimos y, y, y filmamos con, con esa gente de Ivan de Joy, en ese momento es que viene Buda y sale para la calle, y cuando okay. él sale para la calle, pues entonces quiere que nosotros vengamos, eh, viremos para atrás otra vez, y qué sé yo, en esa cuestión, es que, pues que yo viro con el Buda, y entonces va con Chosen Few. Okay. Y yo me quedo trabajando con el Buda, que ahí es que viene y sale el Buda Family Do. Okay. sé si sí, recuerda que salió sí, el Buda claro Family sí. Y ahí claro, en esa canción, ahí, ahí está, creo que está de y Gueto que están en un barco, en una lancha. Correcto, y ahí entra en Ciseja, por nosotros, este, pues Tempo no grabó una canción nueva, se, se, porque él estaba preso, se usaron voces de él uh -huh. o, y las mezclaron con Don Omar. Ok. No, ¿Me o, escucha o, Sí, no, claro, claro, me acuerdo de esa producción de Bula Family 2. Entonces gastan. ¿De dónde viene tu roce con Coscuyuela en ese momento? Porque después de eso tuviste un inconveniente con Coscuyuela y se fue a una guerra hasta con Kenny y todo eso. Pues mira, lo de lo que pasó con Cosculluela fue algo, yo le llamo una bobería, tal vez una bobería, este, porque. En verdad fue como que, pues, qué sé yo, él estaba, yo lo veía en el, en el estudio y, y, y yo la hablaba y todo, y qué sé yo, no digo que era mi pana. Pues bueno, no sé ni, ni qué decirte que era, no, uh -huh. pero no no estábamos de mala. Tú sabes, yo me llevaba bien con él y yo, y qué sé yo, tú sabes. Él tuvo roce con un amigo mío por una, un, un roce que tuvo. Me acuerdo que yo estaba entre medio, yo como que poniendo la pámera, no, no era esto, no era lo otro. La cuestión fue que, que ya el, como que la empezó a coger conmigo, parece. Y un día estábamos en una discu en una discoteca y salimos discutiendo y nos enredamos a pelear por una bobería, por una bobería. Y de ahí para allá fue como que, pues, que las cosas se fueron a lo personal y se pusieron más serias y... Y después yo fui el que le tiré la música, que yo cogí primero y le mandé un uh -huh. apagazo con una canción. Sí, me acuerdo. Después, después al, a los seis meses volví y me tiró, y después yo volví otra vez y, y qué sé yo le, le, le, le tiré. <risa> ¿Qué te opinas de esto de la guerra, gastan Tú que has, estado en, has participado con los mejores exponentes y has estado en la guerra de, de los mejores liricalmente. ¿Cómo tú ves la guerra antes y ahora? O sea, ¿cómo tú la ves ahora? O sea, no es igual que, que ahora dicen que está muy los lo, en eh, las cosas de mercadeo, lo psicológico y todo eso. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, para mí la guerra, en lo que es la música, es un deporte. Lo que pasa es que no todo el mundo la toma, la toma igual porque, pues, como te digo, yo la tuve personal. Y, y cuando pasó lo de Lito y Polaco se pudo ir a lo personal, porque me acuerdo que Gueto una vez tuvo un roce con Lito en una, tienda de, en una tienda de tenis, me acuerdo, que nos encontramos y iba a pasar algo ahí. Y hasta con Polaco mismo también, qué sé yo, tú sabes. Pero para mí es un deporte, no sé, hay gente que, pues, que no todo el mundo la toma igual, hay gente que no lo van a tomar personal y hay gente que... que, que que se van a ofender y cuando se vean tienen van a ver el problema. <ríe> y, y ahora se usa mucho gasta, lo que es la manipulación por las redes sociales. Te lo explico. ¿Te acuerdas cuando salió Santa Cos? Coguyola hice una mención tuya y de gueto eh, contra, contra Tempo. ¿Qué tú pensaste cuando tú escuchaste el nombre tuyo en ese momento? A mí me sorprendió, pero un amigo mío habló conmigo y me dijo: Mira. Se me había olvidado contarte que el pan había hablado conmigo y me preguntó si, si a ti te iba a estar malo que, que, menciona, que él mencionara tu nombre. Yo no sabía nada de eso. Yo lo vine a saber cuando ya la canción salió. Porque uh -huh. si yo, yo llego a saberlo, yo no, no, no autorizaba, a que, sabe, no iba a dejar que él mencionara mi nombre. Porque nosotros no tenemos que ver en eso ahí, ni yo ni Gueto, ¿entiendes lo que te quiero decir? no porque sí, es lo que se y, y, y menos para usarlo para tirarle como usar usarle el nombre de nosotros para tirarle un pana de nosotros sí, como que exacto. yo no iba a prestarme para esa, para esa cosa ¿entiendes? se vio así gasta ¿verdad? se vio se vio como que, que lo que él dijo en verdad tiempo te dio la espada en el momento que salió de la de la cárcel eso fue lo que se vio sí sí pero lo que viene pasando es que mano yo sentía una presión de los fanáticos siempre están escribiendo, ah, tú y Tempo están de mala, porque los fanáticos, si no te ven con él, ya se imaginan que tú tienes guerra, que ustedes están de mala. Ahora mismo, mira, yo no subo una foto con Tempo, ni Tempo subo una foto conmigo hace, ya hecho, yo creo que como, bueno, yo subió o pero así reciente, yo no subió yo creo que más de un año, y ahora mismo, Tempo está en casa, aquí en mi casa, Antiel. ¿Sabe? Hace un par de días atrás yo he andado con él en estos días, estas últimas semanas ni él sube fotos, ni yo subo fotos y el que no sabe piensa que nosotros estamos de mala nosotros eh, no estamos ni de mala, nosotros estamos bien nosotros hablamos todos los días, todos cuando, los días. Cuando, tú, cuando tú escuchaste eso, tú dices de, ¿por qué dijo eso? no sé, en verdad no, pero a mí no me, no, no me gustó porque, como te digo, en verdad, vas usando el nombre de nosotros para tirarle a, como si, eso se ve, eso se entiende, si, si, si, si el panameño llega a ser más, más, más, más de esto de mente, uh -huh. este tiempo este llega a ser más corto de mente, lo iba a tomar mal porque va a decir, espérate, pero este está con esta gente, entiende, y sí. eso no era, eso no era y... así. ¿Y cómo estuviste cuando Geto eh, se, se fue en guerra con Contra tempo? O sea, no dijiste, estuvo mal, no, no hablaste con Geto. Ya, yo, ya eso se veía venir, ya yo veía venir eso. Lo que me sorprendió fue el factor Geto de que uh -huh. le tirara. Porque ya, okay. yo sabía, ya yo sabía que algo, ¿sabes? como te digo? Habían cosas que estaban como... ¿Cómo te digo? Problemas personales entre ellos. Y no, no, no problema, como como de esto, de, ¿sabes? Como tú sabes que todos los panas, todos los panas tienen problemas. Claro. No, entiendo, claro. Eh, yo no sé si eso fue un disparo, pues. Este, tú sabes que <risa> lo, toda la gente tiene problemas, tú sabes, todos los amigos salen de mala Pues ya había como una pequeña incomodidad, pero... Yo no Si yo llego a saber que Ghetto iba a hacer eso, yo lo, lo, lo aconsejo, no papi, tú no vas a hacer eso, no, mira, mi hermano, esto, esto y los otros. Por eso él lo hizo callado, él lo hizo por allá, entiende, yo por lo menos honestamente yo no, yo no sabía con qué Ghetto iba a venir y le iba a tirar a, al pana. Gasta, llegó una nueva era de, de tu trabajo y te, vemos, te vimos trabajando con Enciseja y Grand Empire. Cómo va eso trabajo, cómo va eso proyecto, ¿Sigues trabajando con ellos, viene pro, pro algo en el futuro. Sí, mira, aparte de la buena relación que tengo con ellos, con Camila y con Ceja, este, porque él, él, nosotros tenemos buena, una amistad antes de, de, de lo de que sea trabajo, la amistad de nosotros es, es más fuerte que, que lo olvídate de lo del trabajo. Pero ellos me ayudan mucho. Lo que sí te puedo decir es que ellos me ayudan mucho en lo que es la distribución, ¿sabes? Me ayudan, ellos me ayudan. Ellos, ellos conmigo son, son, se portan demasiado bien, tú sabes que... Yo ahora mismo hago las cosas independientemente, pero cuento con ellos. Ok. No, no, no, eso. Y vienen más vienen trabajo contigo y gastan... Eh, contigo y Geto, perdón. Sí, sí, tenemos... Ten ahora mismo tenemos un tema que no hemos soltado. Yo tengo, yo tengo muchos temas, brother, y no los he soltado porque, mira, la otra vez me pasó, solté uno hace poco. Entonces, cuando me puse a ver los números, vi que eran bien poquitos y eso como que, no sé, como que, ah, como que yo digo, teatro uno va a estar botando temas. Yo entiendo. entiendo pues que hay que estar dándole a la consistencia, sacando temas y de y, y, y esto y ser más consistente. Ese yo lo saqué por mi parte, lo hice por acá y qué sé yo, como que no vi qué pasó nada, ¿Entiende? pero tengo ahora mismo temas masterizados ya, que es cuestión de tirarlo de, de tirarlo y, y ya, y, y que salgan y con Tempo, ¿vienen un sí. tema nuevo? ¿tienen un tema nuevo con Tempo? sí, sí, ¿Porque Tempo, sí, sí, porque Tempo ahora trabajando eh, lo vemos muy activo eh, a nivel eh, en, internacional a Tempo sí, sí, tengo, te, te, vamos a hacer temas ahora con Tempo también no. Por lo sí, que bueno. tenemos que esperar esos temas entonces porque, porque temas... No, lo que te voy a comentar estamos en la en, en, ya para, para darle forma a lo que es el, uh -huh. Family okay. el Buda Family 3 viene el lo vamos a hacer el Buda Family por eso te digo que los temas con tempo van a pasar también y con gueto y todas esas cosas tú sabes No no y, y, y qué bien que venga un Buda Family 3 y va, va bajo el sello de Clampire. No. Ok. Lo, lo, va, lo está cuadrando Tempo con Vicente Saavedra. El de, ok. El Dímelo, vi. Ese, el de, de Osuna. Ok. él y Tempo son los que están cuadrando eso. Y ellos son los que van a hacer eso. Entonces, este... Un tema de va ser, básicamente va a ser el mismo concepto de, del Buda yeah. Family 1 y del Buda no. Family 2, tú sabes, las imágenes somos nosotros, pero van a salir gente de la nueva, van a salir o sea, la, lo mismo. Ok, entiendo. No, no, no, sí. Gasta, de verdad, eh, mil gracias por, por recibirnos desde de, de tu casa y hablar tantas historias de la música, esperemos ese álbum Buda Family 3, porque... Si ustedes vienen con rap, eso va a quedar durísimo, durísimo, durísimo. Sí, bueno. No, y estamos aquí a la orden, brodercito. Vamos a ver si cuando salgamos con todas estas cosas, volvemos otra vez. No, no, así es. Estamos, tú sabes, con todas las puertas abiertas para ti. Eh, gastan, tú sabes que aparte de que respetamos tu talento de que hacemos entrevistas somos fanáticos, O sea, te escuchamos llegamos y sabemos la trayectoria tuya en esto del género musical. Te iba a hacer una última pregunta ¿qué tú opinas de, de estos exponentes de ahora que salen de forma improvisada, por ejemplo como como Farahón Shading por ejemplo, Faraón Long Shading, ¿qué tú opinas de ese tipo de, de talento que hoy se están pegando? ¿tú crees que tienen talento o no? No no, tiene no, con mucho, con mucho respeto, no, mano, pero es que mira, es como yo estaba viendo entrevistas y la, uh -huh. la, la, la, eh, estaban discutiendo eso, eso en estos días allí, uh -huh. a, a, en Puerto Rico y Exacto. la gente como que no se atreve a ser honesto y decirlo en la cara, el pana no tiene talento, no, uh -huh. tú sabes. Por no sé cuál sea el miedo, pero en verdad mí, no tiene talento. Bueno, tú lo oyes y tú sabes no, sí. qué, tú qué tú piensas, dale. Que me piensas? da risa, que me da risa solamente. Pues, Entiende, es que es como que tú se lo preguntas a cualquier... En verdad para mí eso parece una parodia. entiendo, entiendo. No, no, no, no lo es y así. Y más, y más que ahora, la gente lo no que quiere es buena música. O sea, A veces la gente se hace viral y lo, lo pone como talento cuando algo se hace viral. Ahora mismo, eso eso yo lo yo, yo lo catalogo así, eso es viral, pero así como con un tema que está pegado y como que es la última cosa, no. Ahora mismo, no, no, no te puedo decir que ese, bueno... Bueno, tú lo sabes, tú piensas, no, no te voy a comprometer, pero, pero, pero es que no, no, mano, no podemos ser hipócritas, brother, tú sabes que no. no y, y, y, y, y, te, y te agradezco tu opinión. Gaston, mil gracias, tú sabes que estamos a la hora, y ya tú sabes mi cuenta de Instagram, no, la gente nos puede seguir, gracias a la gente verán esto. Luego que salga en televisión, la podrán ver en las redes sociales y disfrutar de esta entrevista con Gaston. Dale mi hermanazo, un fuerte abrazo Un abrazo a todos los que están viendo esto Ya tú sabes, Dios me los cuide Estamos bien y, y protéjanse Así es, hermano, mil gracias Dale, un abrazo. <risa>